Ya no salgas de tu casa porque él te encontrará. Es ese maldito virus del que no dejan de hablar. Y si sales, por favor, cuídate siempre de no estar con tu gente por Si días es en casa, te debes resguardar Hazme caso y todos juntos lo vamos a superar Y a tus padres y abuelos ya no los arriesgarán Pero si no tienes de otra, ya fuera trabajarás. Es mejor que tú te cuides o si no te enfermarás. Yo te pido, te explico, no te vayas a arriesgar. Cuida bien a tu familia, que esto que pronto... Eso, pues te puedes contar. Hazme caso y todos juntos lo no vamos a superar. Y a tus padres y, y abuelos ya no los Que ¿Qué puedes? Pues, quédate, quédate en casa. casa.